segundo bloque, nuestro programa de día lunes listos para darle la bienvenida a nuestra primera invitada del programa de hoy, estamos con Andrea Molinas Rosas, ella es pediatra especialista en neumonología, así que desde ya le damos la bienvenida ¿Cómo estás, Hola, Andrea, ¿Todo bien. Gusto. Muy bien, gracias por la invitación no, Un placer Un placer estar venir. acá Le mandamos un beso a Mercedes Casas Que es nuestra otra pediatra que llegó por recomendación de ella Claro, obvio claro. Así que muy bien asesorados estamos Pero por, por supuesto, estamos Por confiados. Mercedes a quien le mandamos un beso gigante Vamos a hablar de enfermedades respiratorias Que sabemos son muy frecuentes en esta época del año Donde llega el frío Y donde los chicos suelen enfermarse un poquito más ¿Cuáles son las más comunes? Bueno, en esta época del año, ¿quién no tiene un amigo, un hijo, un familiar con el niño enfermo? Tal cual. Totalmente. Eh, y más, este año en particular ha sido como un boom el tema de las enfermedades respiratorias. ¿Por qué? Eh, Porque volvieron a las aulas. Volvieron los chico, a las aulas, mucho. volvimos un poco más a la vida uh -huh. normal, por Afuera así de decirlo. Fuera de la casa, claro. A cuidarnos un poquito menos o, o a tener actividades que hacía dos años habíamos parado. Uh -huh. Como enfermedades más frecuentes, dependiendo de la edad. Pero tenemos desde bronquiolitis, mm. faringitis, las laringitis este año han sido como enfermedades uh -huh. eh, muy frecuentes desde que empezaron las clases. Y bueno, y de eso depende también desde leves hasta episodios más graves claro. eh, que requieren los chicos de internación o cuidados un poco uh -huh. más, más especiales. sí Pero la verdad que lo que son las bronquiolitis, bronquitis, laringitis, todas las itis han sido las más comunes las más comunes claro. de estos últimos meses. Y las causas? ¿Por qué se contagian los chicos? Y las el... causas en general varía mucho la edad de los pacientes. Uh -huh. Los menores de 4 años es muy frecuente que sean causas virales, uh -huh. eh, que son chicos que empiezan, la mayoría empiezan todos iguales, con moco, tos, sí. fiebre. Uh -huh. Algunos en cinco o seis días están un poco mejor, otros, bueno, requieren un poco más de cuidados. Uh -huh. Y los chicos, sobre todo los que van al colegio, los que están en la primaria, secundaria, eh, es más frecuente el tema de las enfermedades bacterianas. Uh -huh. Faringitis, bronquitis, neumonitis, que la mayoría puede requerir <coughs> antibióticos... Uh -huh. que es menos frecuente en los más pequeñitos. ¿Y ¿En qué ¿sí? varía, Andrea, perdón, esa diferencia virósica? O el, ¿Depende de la edad o en qué? Cuál depende es la de la edad. Es muy común que los menores de 3, 4 años se contagien más enfermedades virales uh -huh. Uh -huh, eh, que bacterianas. Por eso, uno, eh, el discurso que tenemos, esperemos, 2-3 días de fiebre que. El niño va a mejorar. Puede pasar que se sobreinfecte, por ahí pasa, que son chicos muy chiquititos que empiezan con cuadros respiratorios. Pero uh -huh. en la casa tienen hermanos más grandes que van a la escuela. Claro. Entonces llegan enfermos y los contagian también, entonces la evolución no es la, la virosis que uno espera. Claro. Uh -huh. Pero bueno, en realidad lo más importante es la consulta precoz uh -huh. para evitar las complicaciones y si necesita tratamiento, empezarlo lo antes posible. Perfecto. Cuando el chico presenta al menos estos primeros síntomas que le escuchamos ahí, esa tos eh, o, o que tiene mocos, lo oportuno es no mandarlo al jardín esos días, ¿no? Porque por ahí se genera como un, no es que es la forma de... de contagio, claro, ¿no? total, En, claro, en claro, los claro, jardincitos es la forma en realidad de, de prevenir, porque en realidad uno previene que el niño se complique y previene que siga contagiando al resto. Claro, porque muchas veces eh... los chicos van. Pero el los no les queda otra, si sí, no tengo con sí, quién sí, dejarlo, sí. lamentablemente. Sí. Y lo manda al jardín ya con esa tos que se empieza a complicar un poquito. Y ahí es cuando van cayendo lo que nos ha pasado este año. Son chicos que estaban una semana enfermos, mejoraban. Iban al jardín o al colegio, a los tres, cuatro días empezaban de nuevo. Claro. Eh, entonces es un círculo que es un poco difícil de manejar. Y también eh, la desesperación de los papás, porque por ahí todas las semanas el chico está enfermo, claro. mejora dos, tres días sí, y vuelve a empezar. Que no genera como cierta inmunidad de decir no me voy a contagiar eh, y lo, lo que pronto. pasa es que tenemos eh, varios virus que causan las enfermedades, sí. entonces por ahí eh, no, no es que te quede una inmunidad que hubiese claro. listo, me contagié y por un mes voy a estar bien. sí no suele pasar eso. Claro. Claro. Andrea, ¿notas un incremento esta temporada, este invierno, de casos de chicos con este tipo de enfermedades o hay mayor conciencia, vacunación después de lo que hemos transitado con el COVID, por ejemplo? En la vacunación, la verdad que eh, se ha hecho mucho hincapié en la vacunación por COVID sí. y menos por ahí por antigripal. Ah, Ajá. muy bien. Eh, ¿Y los niños se la tienen que colocar? Los niños, sí, los menores de dos años bien. Eh, se la tienen que colocar y después los chicos mayores con factores de riesgo. Bien. Eh, sí ha habido bastante vacu eh, vacunación Pero bueno, lo que pasa es que también El tema de la vacunación es un tema bastante eh, Promovemos mucho la vacunación Pero bueno, eh, va en la conciencia de la gente También como no es obligatoria Claro, mm -hmm. se ha hecho ¿Eh? quizás más foco en lo de COVID claro. Que en otro tipo de enfermedades eh, Pero bueno, eh, es importante sí la vacunación Bien, ¿y qué otra manera de prevenir? Tenemos, digo, bueno, ya hablamos de Si el chico al menos tiene un síntoma No lo mandamos al jardincito No lo mandamos al <risa> aula pero inevitablemente sí. en algún momento va a tener que volver, otro compañerito va a estar resfriado, porque es así, sí, sí, sí. en algún momento todos van cayendo, ¿Por eh, ahí, ¿de qué otra manera tenemos de prevenirlo? Lo, los cuidados en la casa, cuidados cotidianos, el lavado de manos es muy importante, Bien. ventilar los ambientes en esta época del año es más complicado porque uno que hace, calefacción cierra toda la casa sí. para que no entre el frío, el frío no lo va a enfermar al niño. Uh -huh. eh, Tratar de ventilar, de cambiar las sábanas, cam uh -huh. tratar de que él tenga su toalla, no compartir vasos, no compartir uh -huh. el mate dentro de la casa, por más de que uno uh -huh. conviva, pero bueno, son medidas sí. que por ahí deberíamos también haberlas aprendido durante sí, no la es. pandemia. Claro. Y la alimentación debe ser muy importante. Y la alimentación ¿no? es época, un pilar fundamental. Tienen que estar fuertes, ¿no? Como para compartir no todo. todo, ese todo. Sí, sí. Y más que <coughs> nada en la parte respiratoria es muy importante, la hidratación. Okay. Es muy importante que los chicos tomen agua. Uh -huh. Eh, y el tema de la alimentación, que sea saludable uh -huh. y sobre todo eh, verduras, frutas, uh -huh. eh, todo lo que es, el, también el descanso es muy importante, uh -huh. el tema de estar descansado, de poder estar tranquilo, el, el chico necesita estar en reposo, no hace falta que esté en la cama, pero sí eh, estar en la casa, no uh -huh. es que bueno, está un poquito mejor, lo mando a la escuela. Bien. ¿Y es no, claro. oportuno complementar esa alimentación con algún suplemento vitamínico, algún refuerzo? Y eso depende de, de cada chico. Uh -huh. Pero Lo consultamos siempre con el pediatra. En general, sí hay que consultarlo Bien. con el pediatra porque cada chico eh, es diferente. No, sin ¿Sí? dudas. ¿Andrea, hay edades que sean más propensas a caer con algún tipo de enfermedades? Lo digan los más chiquitos, sí. los menores de tres o a partir de los 5, en la edad escolar. En realidad por ahí cambia más la gravedad o la, o la evolución. Uh -huh. Porque en los más chiquitos, menores de dos años, es los, son los que más eh, seguimos o más de cerca. Por ahí los uh -huh. recitamos en la semana para controlarlos, para ver cómo han estado. Porque uh -huh. a veces la evolución eh, pueden complicarse rápidamente. ¿Y Un cuál, chico ¿Cuál es ahí? la señal de alarma, por, por ejemplo, para recurrir al neumonólogo? no? Porque por ahí, bueno, sí. te manejas con el pediatra... En realidad el neumonólogo eh, es una especialidad que llegan los muchos pacientes por derivación de los pediatras claro. Y algunos porque los papás ya no saben qué hacer o, o, o notan que es algo muy recurrente y se, ya no sabemos, sí. no le queremos dar más corticoides, no queremos claro. usar más PAF y bueno y llegan uh -huh. a nosotros sí. eh, Chicos que hacen más de 3, 4 bronquitis obstructivas, o sea que usen el PAF en una temporada mm. es indicación para que vayan al neumonólogo eh, o chicos por ahí no que se enferman tanto de bronquitis, pero sí que por ejemplo te dice el papá, mira todas las mañanas se levanta y tose, uh -huh. o se acuesta a dormir y todas las noches tose. Sí, sí. Para por estar ahí, atentos Claro, por ahí corre o hace algún deporte, sobre todo los que entrenan durante la semana. Se agita muy rápido. Eh, claro, mm. se agita o tienen algún silbido en el pecho, claro. eh, alguna situación. O por ahí dice, entrena igual que sus compañeros, pero él a los cinco minutos tiene que descansar. Uh -huh. Uh -huh. Esas son todas señales para por lo menos consultar y, y ver si necesita algún tratamiento ¿Y ante qué síntoma tengo que ir a la guardia por ejemplo? Porque por ahí los padres dicen todas las veces que el chico tiene fiebre, tiene tos ¿Tengo que llevarlo a la guardia? ¿Tengo que eh, medicarlo con la prescripción médica? ¿O puedo ir y comprar, qué sé yo, ibuprofeno mm -hmm. en la farmacia y, y manejarme con lo que ya sé como papá y mamá? En realidad primero depende el, el niño, los factores de riesgo que tenga o no sí. Y por ahí eh, la cancha, por así decirlo, que tenga el padre en el manejo uh -huh. Porque por ahí hay muchos papás que son de automedicar mucho a los chicos uh -huh. eh, No está recomendado pues claro. eh, Y bueno, y tampoco las consultas tardías sí. Uh -huh. Si es entre semana, un chico tiene un poco de fiebre Ha empezado con la fiebre hace, no sé, 6, 12 horas eh, está en buen estado general, la consulta legal sería que vaya al pediatra, Bien. no a la guardia, porque okay. si no las guardias están colapsadas. Sí, sí tienen que ir a la guardia cuando lo ven que está con dificultad respiratoria. Uh -huh. Uh -huh. Dificultad respiratoria es que el niño en reposo, sin fiebre y estando bien, respira agitado. Uh -huh. Bien. O sea, eh, los más difíciles por ahí de... Mm, de distinguir es en un bebé o en un niño más pequeño, uh -huh. Uh -huh. lo que hay que observar es ver cómo respira, si se le hunde la pancita, si está agitado, si tiene quejido a veces respiratorio, y uh -huh. sí, a veces no tosen pero tienen un quejido constante, eso Como no soplido, es normal. Claro. Andrea, mencionabas justamente esto que a veces los padres te dicen, escucho una tos frecuente todas sí. las noches o se agita, este tipo de enfermedades que son tan comunes en esta época, si no están bien curadas o no se tratan, ¿pueden dejar secuelas permanentes en el chico? ¿Como una tos residual o algún tipo de complejidad? Sí, eh, hemos visto y ha sido una consulta muy frecuente que dice, mira, estuvo con una laringitis y desde marzo que no deja de toser. Uh -huh. claro. eh, a veces lo que hemos visto, no, no por maltratada <coughs> sino que hay virus o hay algún factor que genera que quede más sensible ese bronquio uh -huh. a, digamos, continuar con la tos. Uh -huh. Eh, y bueno, son entonces que sí, estamos tratando porque la verdad que le afectan mucho la, la calidad de vida al niño claro. por supuesto, ha sido muy clara Andrea la verdad, bueno, muy gracias. útil todo lo que hemos charlado por acá, esperamos que haya sido una herramienta no Seguro. para mamás y papás que en esta época sin dudas, lo sufren y los chicos también pero bueno, a, a, con calma que ya llega la primavera en cualquier sí, momento el brote <ríe> el brote pero bueno, no, nos olvidamos un poquito de, de las dos y demás gracias Andrea, muchas bueno, gracias mucho mucho por, por aquí un placer. <laughs>